Entonces conectamos la, la parte académica del eh, programa le corresponde a Pierre y su y yo eh, él viene de la, como lo conocen de la Universidad de, de Toulouse y su pericia, su mayor experiencia es efectivamente el sistema complejo mezclado con una, eh, materia condensada más hacia el área de mecánica de eh, Quiero usted, Armando, por favor. Gracias, Luis. Bueno, me quito eh, la máscara. Hola a todas y a todos. Y yo, yo te marco el tiempo. Dale, gracias. Pues me da mucho gusto estar acá. Muchas gracias ya a los organizadores de la conga, a los creadores de la conga y a los organizadores de este evento. Qué gusto verlos, de verdad, porque eran pocos los que había visto de verdad antes. Y bueno... Este, realmente muchas gracias y mucho gusto en, en conocerlos en persona entonces les voy a hablar de uno de los temas representados en la conga que es, José mencionó la, la teoría de campos como uh, herramienta teórica común a la física de alta energía, física de partículas y por otro lado a la física estadística y de los sistemas complejos que es lo que hago yo está también Ernesto Medina que nos hablará mañana de, de temas similares y quería darles un panorama general de cómo ha evolucionado, porque si uno mira la, la teoría de campos, digamos, que hacen los físicos de partículas hoy en día, y los que hacen los que hace la gente de, de física estadística, hoy en día también empieza ya no a aparecerse mucho. Y quería darles un panorama general, comenzando hace más de medio siglo en el pasado, de cómo evolucionó esta temática y cuáles son los temas... Eh, parte de los temas importantes eh, hoy en día y, eh, y decirles hacia lo que pienso van estos temas en el público. En Entonces aquí tienen un plano este, rápido de la presentación donde vamos a comenzar por recordar en qué aspectos, qué problemáticas físicas esta temática de, de la física estadística eh, apareció para luego ir a temas que, que fueron evolucionando poco a poco y aparecieron a partir de los años 70, 80, etc., como las la teorías de las transiciones de fácil e la invariancia de escala, para luego hacer un, un enfoque en un tema particular de eso, que es la física en, de los sistemas bidimensionales, para luego ir a algo que, que apareció más recientemente, que son eh, el rol de la topología como área matemática en la física para terminar luego con unas conclusiones y perspectivas eh, bueno, entonces para, para hablar de la clasificación de los estados de la materia, eh, nada mejor que algo que conoce todo el mundo que es el agua entonces pues si ustedes abren el, el chorro, le sale agua en el estado líquido, pero saben que si la calientan este, esto que está acá es el diagrama de fases, temperatura, presión del agua, y entonces saben que nosotros estamos por aquí más o menos y eh, el agua va a estar en estado líquido y saben que si la calientan, se va a hervir y va a ponerse en estado gaseoso y al contrario, si la ponen de congelador, va a terminar siendo adoptando una estructura cristalina este, sólida. Eso lo sale todo el mundo, este, pero si vemos con más detalles, aquí aparecerían en principio tres fases bien conocidas para nosotros y este, el, el, el primer, la primera observación que hay que hacer es que eso es un efecto colectivo no tiene ningún sentido agarrar una molécula de agua y decir esta está sólida, líquida o gaseosa es un efecto puramente colectivo entonces ya los estados de la materia no tienen sentido sino cuando se tiene una cantidad muy muy grande de, de agentes, de, de partículas o de moléculas fundamentales primera observación y si vemos con más detalle, estas líneas negras que están acá son las líneas de transición, como por ejemplo cuando eh, se, eh, se hace sólida, se congela el agua, o al contrario, cuando hierve el agua, estas son líneas de transición de fases, y eh, los colores indican las, las diferentes fases, entonces sólido, y líquido y gas. Entonces, algo que se puede observar es que esta línea de transición entre líquido y gas se termina acá, que se llama el punto crítico, que es un punto muy interesante, y volveremos a ver. Y después la imagen o Entonces, sea, que si yo me las arreglo jugando con la temperatura y la presión para ir de acá hasta acá por acá, no voy a ver ninguna transición de fase. O sea que en realidad, este, no voy a poder definir de una manera objetiva y cualitativa una diferencia notable cuando haga el camino desde acá. Y que en realidad estas dos fases, desde un punto de vista matemático, no son tan diferentes contrariamente a lo que ocurre acá, donde esta fase sí es eh, radicalmente diferente. Y para entender eso, vamos a echar un vistazo a lo que ocurre desde un punto de vista microscópico. Entonces aquí tienen un, una cartoon, una fobiquita de lo que sería la fase sólida cristalina, la fase líquida y la fase gaseosa, Entonces, sí hay una diferencia cuantitativa, se ve que entre la fase líquida y gaseosa este, hay una diferencia de densidad, el espaciamiento medio entre las moléculas es diferente. Pero si yo tomase una... Si yo en vez de mostrarles una foto, les hubiese mostrado una película donde estas, estas moléculas están moviéndose, yo luego promedio la densidad de, de moléculas eh, en ese tiempo. Aquí voy a conseguir... Aquí, como esto, que voy a conseguir una densidad totalmente homogénea. Mientras que acá no. Acá, estas moléculas están eh, dispuestas de manera ordenada en una red cristalina, están vibrando. Pero si yo promedio eso, voy a tener áreas donde la densidad es mayor que otra. Y esa va a ser una diferencia matemática uh, cualitativa entre este estado que está acá y estos dos que están acá. Y uh, la cantidad... Uh, perdón, me fui. Este, ah, lo Lo tenía acá. Uh, la cantidad que está acá se, se, se, o sea, lo que per, me permite distinguir esto es midiendo la densidad local y la diferencia es que la densidad local va a ser totalmente homogénea acá, mientras que aquí va a tener una abundación espacial y el sistema original tenía una simetría de traslación, o sea poco importa si yo me ponía aquí o aquí o aquí, eh, eh, la interacción entre partículas es totalmente invariante con respecto a esas traslaciones que llevo. y sin embargo, la densidad me rompió esa simetría de traslación. Se llama, para sacar el término oficial, una ruptura espontánea de la simetría de traslación que ocurrió aquí, pero que no ocurre acá. Y eso es lo que me va, me va a permitir distinguir entre esta fase y esta. Entonces, fíjense que ya hay una herramienta matemática con una base algebraica que es las traslaciones. En realidad, las, las operaciones de traslación forman un grupo, hay un grupo de simetría. Y eh, hay una ruptura espontánea de ese grupo de simetría. Y yo puedo observar con lo que se llama un parámetro de orden local. O sea, yo miro localmente la densidad y ya con eso, con esa observación que yo hago en un lugar, suponiendo que es igual que en un estado homogéneo, ya puedo saber si estoy en una fase cristalina o una fase fluida, digamos. Ok. Eh... Lo mismo se puede hacer con el magnetismo. Esto, esta figura que está acá representa átomos, por ejemplo, sitios de una red cristalina donde hay momentos magnéticos Espines, por ejemplo, podrían ser átomos de cobre, un spin medio para cada átomo. Y lo que resulta acá, bueno, esto de nuevo es un cartoon, es una tomita donde estos momentos magnéticos están fluctuando a causa de las fluctuaciones térmicas. Y sin embargo, si en frío, hay un momento que se puede ordenar el sistema. Entonces hay una transición de fase entre un estado paramagnético a un estado ferromagnético y esto se distingue con un parámetro de orden que es la, el módulo, aquí, aquí le estoy trazando el módulo de la magnetización ¿no? la magnetización sería un vector que sería el promedio de la suma de estos vectores y aquí trazo el módulo en función de, de la temperatura y como se ve por, para temperaturas altas esa magnetización promedio me da cero y luego empieza a ser no sé. Aquí quizás cabe poner un, un, una observación matemática, es que cuando uno hace física estadística, todos aquí me imagino, hacen física estadística de alguna manera o de la otra, y lo que están sumando, lo que están haciendo es sumar exponenciales. Entonces un detallito matemático es que eh, desde el punto de vista variable compleja que todos estudiaron es que la exponencial es la función más analítica que hay, y sin embargo este comportamiento que yo les estoy mostrando acá, en el que eh, esta función es continua, pero su primera derivada es discontinua. Esto, por ejemplo, se llama una transición de fases del primer orden, en la que el parámetro de orden que aquí es la magnetización es continua, pero su primera derivada con respecto a la temperatura es discontinua. Y una discontinuidad sí es algo típicamente no analítico. Entonces, ¿cómo es posible que a partir de una suma de funciones analíticas tenga, termine con una función no analítica? La única manera es que tenga una infinidad de eh, funciones no analíticas. O sé sea que en realidad este comportamiento discontinuo que está acá, ocurre solo en el límite, lo que se llama el límite termodinámico, en el límite en el que tengo un gran número de partículas. Y de hecho, si ahora les muestro, si ustedes por ejemplo hacen una simulación Monte Carlo, como Ernesto Medivinar, les, les enseñó a muchos de ustedes de hacer este, y, y trazan la magnetización que obtienen con esa simulación en función de, de la temperatura para diferentes tamaños que son curvas para diferentes tamaños mientras más baja la curva mayor el tamaño como están viendo aquí no hay ninguna discontinuidad. todo esto es perfecto, perfectamente smooth y es solo en el límite termodinámico esto va asintóticamente a esa función no analítica, o sea de nuevo esto es para recordar que todos estos fenómenos de transiciones de fases en el límite termodinámico, en tanto que efecto colectivo. Y para conocerse en simulaciones hay que tener cuidado de tomar en cuenta estos efectos de tamaño finito que siempre puedan ocurrir. Ok. ¿Qué simetría se rompe cuando se pasa de una fase paramagnética a una fase ferromagnética? Bueno, depende de los sistemas y hay para todos los puntos la física de la materia condensada y la física estadística tiene el buen gusto, eso no es un pique para la física de partículas, donde el modelo estándar no se negocia, pero este, nosotros tenemos cantidad de materiales donde básicamente podemos siempre arreglarnos para conseguir el grupo de simetría que nos convenga, y esto puede ser, por ejemplo, un grupo discreto, miren si los momentos magnéticos puedan solo apuntar para arriba o para abajo, y entonces aquí la simetría es simplemente voltear los espines o no, bueno, es un, el grupo discreto, el grupo más, más sencillo, aparte del grupo trivial que sería un el solo elemento, es el grupo Z2. Si los espines están obligados a moverse en un plano, sería el grupo de rotaciones en el plano del CO2. O si son espines apuntando en tres dimensiones, el grupo sería 3 Y luego, el hecho de que se ordenen estos espines, o sea, que seleccionen una dirección privilegiada, implica una, una ruptura espontánea parcial o completa de eh, este grupo de simetría. Bueno. Así vamos entendiendo un poco las, eh, la clasificación que se empezó a hacer a partir de lo que se llama el paradigma de Kings-Urlandau, que, sí, que empezó en los años 40, este, de cómo clasificar eh, diferentes estados de un mismo sistema en función de las simetrías que se pueden haber roto o no. Pero lo que apareció también como muy interesante es los puntos de transición, las transiciones de fase y en particular las transiciones de fase de primer orden como la que mostré o de orden superior en el que el parámetro de orden es continuo pero luego aparece una discontinuidad en alguna de sus derivadas aquí les estoy mostrando eh, una figura, esto es un modelo de Ising donde de nuevo los momentos magnéticos están apuntando para arriba para abajo, digamos que el color negro es los espines apuntando para arriba, el color blanco es apuntando para abajo, a tres temperaturas diferentes, una por debajo de la temperatura crítica, donde el estado está, sí, está claramente en la fase ferromagnética, una eh, donde la temperatura es por encima de la temperatura crítica, el estado está en una fase eh, paramagnética, y acá el modelo dice que en 2D, más sencillo, tiene el buen gusto de paso en que se puede conocer de manera exacta la temperatura crítica, lo que no es el caso de otros modelos, y acá se puso el sistema justo en el punto crítico no, no se ve así uh, uh, del todo trivial quizás, pero resulta que, bueno, si ustedes miran esto, uh, es obvio que uh, bueno, aquí el, el color negro está dominando y hay algunas distintas blancas, pero que esas distintas blancas son todas más o menos del mismo tamaño. Bueno, aquí hay quizás una anomalía, pero si no, son más o menos todas de este tamañito que está acá. Si estamos acá, de nuevo, aquí, el promedio, aquí si promedian la, la magnificación, le va a dar... Uh, no un negro completo, pero un gris muy oscuro. O sea, hay obviamente eh, una mayoría de, de momentos para arriba que para abajo. Si aquí promedias, se les da un gris perfecto. O sea, hay tantos mestizos en promedio para arriba como para abajo. Y si ven, perdón, si ven las estructuras, las islitas son más o menos todas del mismo tamaño. También hay una longitud de correlación, un tamaño característico que me dicta más o menos el tamaño de todas las islitas que tengo aquí. Y acá, este es el punto crítico, resulta que lo que se, que se descubre, lo que se ve acá, es que hay una fractalidad y una invariancia de escala. Fíjense que tengo ismitas chiquititas, pero las puedo tener tan grandes eh, como yo quiera también. Estos clústeres entre espines negros o, o blancos pueden, pueden ser tan grandes como uno quiera y eh, de hecho se sabe que esto representa un fractal, con una cierta eh, dimensión eh, outdoor que está obviamente entre unidos. Y este tema de la invariancia de escala fue central a partir de las finales de los años 60 para que la física que hiciera otro gran paso hacia adelante. Y la, la invariancia de escala entonces eh, produjo algo que, que, se había iniciado, inme, eh, que se había inventado inicialmente para la física de partículas, para estudiar la física de las energías que es la, la renormalización. Pero en mecánica estadística se formalizó inicialmente por cada uno por el que terminó formulando esto de manera completa fue Kenneth Wilson, que ganó el premio Nobel por eso, que falleció hace algunos años, cuatro o cinco años, y, y que básicamente, para decirlo de manera eh, eh, intuitiva, es qué pasa si nos podemos haber ver de cada vez más lejos y más lejos el sistema. Es al contrario, de cómo se hace en física a partir de uno va cada vez a más alta energía. Aquí es lo contrario. Vamos a cada vez más bajas de energía, nos alejamos cada vez más del sistema y cómo lo vemos. Y fíjense, esto lo tomé de un artículo original en Scientific American de Kenneth Wilson. Eh, obviamente hoy en día se podrían hacer cosas más lindas, pero me pareció interesante tomar lo que él mismo había puesto. Estos son simulaciones que cargo de, nuevo de un modelo de Ising en el que eh, este está justo a la temperatura crítica, este está apenas un poquito por debajo, no mucho de la temperatura crítica y este está un poquito por encima. Y se le dice a la máquina hacer transformaciones de grupo de normalización. Es, agarramos, por ejemplo, o sea, agarramos cuatro, o, un número impar de y lo sumamos y vemos quién gana, si el más el menos. Y, y reemplazamos sí. todos esos estímulos por un estímulo, o sea, más o menos. Eso es una manera. Y, y hacemos eso varias veces y eso equivale de alguna manera como si nosotros viéramos el sistema cada vez más lejos y lo que vemos es que este, estos tres sistemas que más o menos se parecen un poco, este termina, obviamente aquí ganaron lo, lo, lo, el color negro, lo que están apuntando para arriba, y uno adivina que si uno se aleja cada vez más, esto va a terminar siendo totalmente negro. Este al contrario se volvió gris, como el que mostré hace rato, y aquí la su promedio es cero, y, y si me alejo cada vez más, voy a ver una placa, aquí voy a ver una placa negra, si voy a ver una placa gris, y este, bueno, en este último, a causa del tamaño, no sale también, pero este último, en realidad es invariante. Puedo hacer eso, eso y eso, y eh, voy a seguir viendo lo mismo. más Y ese fue el gran punto de Kenneth Wilson, del grupo de normalización, que en realidad, no solo la técnica, sino una, un logro conceptual que fue uno de los más importantes para la física estadística a finales de los años 60 y los, y los años 70, que es, bueno, primero que uno puede calcular con esa técnica este, cantidades eh, medibles experimentalmente, y en particular lo que es importante son los exponentes críticos. Cuando uno se acerca a un punto de transición, cantidades termodinámicas como la magnetización, la susceptibilidad magnética, este, eh, la longitud de correlación o el calor específico, se anulan o divergen con una exponente que se llama la exponente crítico, esto en función de la diferencia entre la temperatura que uno tiene, la temperatura crítica. Y resulta que esos exponentes críticos eh, definen lo que Wilson llamó la clase de universalidad de un sistema. Y resulta que sistemas muy, muy, muy diferentes, puede ser un modelo de Ising con interacciones a primeros vecinos, pero al lado podemos ver un modelo de Ising con interacciones a primeros, segundos, terceros, cuartos vecinos, etcétera, etcétera. Y resulta que eh, sistemas muy diferentes microscópicamente, pueden tener, terminar siendo, en el punto de transición, pueden terminar teniendo la misma clase de universalidad. Y resulta que esa clase de universalidad va en de muy pocos aspectos del sistema. Uno es su dimensionalidad, de la simetría que se está rompiendo, y, y básicamente más nada. Y eso es bastante espectacular Y eso fue es un gran logro conceptual de la, de la teoría de campos y la física estadística en los años 70, y más o menos a esa misma época, del otro lado de la cortina de hierro, otro gran personaje de la teoría de campos para la física estadística fue Ale es, Alexander Polyakov, que él mostró, algo que se me olvidó de decir, perdón, que aprovecho y lo digo ahora, es que el paso conceptual que se hace en ese momento es que con un sistema que microscópicamente puede ser muy complicado, está en su punto crítico, vamos a conceptualizarlo, vamos a hacer un esfuerzo de abstracción y vamos a pensarlo como una teoría de campos abstractas que representa esta clase de universalidad. Y nos olvidamos de los detalles microscópicos del sistema. Y ahí existe una teoría de campos abstracta que nos representa esa clase de universalidad en la que convergen cantidad enorme de sistemas que microscópicamente son muy diferentes. Bueno, vamos a ver con esta misma lógica. Entonces aquí, esa teoría de campos se va a definir por algunas propiedades, y las primeras son sus propiedades de simetría. Entonces, un sistema que es homogéneo e isótropo tiene de nuevo la invariancia por traslación, la invariancia por rotación, o sea, que yo mire aquí o aquí y que mire así o así, estoy viendo lo mismo. Y a eso se añade en el punto crítico la invariancia de escalas la invariancia por dilatación o reducción. Bueno, resulta que Polyakov, Alexander Polyakov, mostró en los años 70 que... Una teoría de campo que se supone local, que tiene invariancia por traslación, por rotación e invariancia de escala, sin tener más información que esa, ya, se puede, ya puede uno anticipar cuáles van a ser lo que se llaman las funciones de correlación de cantidades locales, que aquí se van a llamar campos locales. Por ejemplo, si yo mido la, la magnetización aquí y la mido luego allá, y me pregunto cuál es la probabilidad de dar, que si la magnetización aquí es positiva, que lo o sea aquí también o si la magnetización son vectorcitos, entonces hago el producto escalar entre el vectorcito de la magnetización aquí y allá. Entonces, todo eso son uh, campos locales, están representados por campos locales, y, y con esa sencilla información y sin tener más detalles en la el del campo, se puede mostrar de que las funciones de coloración de dos y tres puntos tienen que satisfacer a esta forma matemática, donde X, Y Z son las posiciones donde se están midiendo estos campos locales, y eh, estos exponentes que están acá, se llaman las dimensiones de estos campos locales. Bueno. Resulta que eh, bueno, esto es lo que les decía ahora, que vamos a trabajar ahora con teorías de campo abstractas que representan este, clases de universalidad. Entonces son teorías de campo invariantes por traslación, rotación, invariancia de escala, etc. Y se llega a entonces, en general, más allá de lo que predijo Pouliacos en 1970, en cualquier dimensión no se va a poder decir mucho más. Se puede decir un poquitito más, pero básicamente lo más importante es lo que dijo Pouliacos en 1970, que invariancia, eh, o sea, esta forma de las funciones de correlación a dos y 3. Pero hay una dimensión que se puede realizar relativamente fácilmente, experimentalmente, y muy fácilmente numéricamente, que es la dimensión bidimensional, donde ahí las matemáticas vienen a, de alguna manera, a hacer la física más divertida y más interesante. Resulta que, eso también lo mostró Alexander Polyakov resulta que una teoría de campos local en dos dimensiones espaciales, que sea invariante de traslación, rotación e invariante de Cara, en realidad, se muestra que si es una teoría de campos local autoconsistente, esa teoría de campos va a tener una, un grupo de simetría de invariancia mucho más grande que se llaman las transformaciones conformes, que forman un grupo que son las transformaciones conformes. Bueno, resulta que todo el mundo aquí, eh, todo el mundo las vio cuando estudió variable compleja, entonces mis coordenadas cartesianas en el sistema bidimensional que son x y, y forman una variable compleja z que es x más i y, y o y. Y luego una transformación conforme viene dada por cualquier función holomorfa que yo le pueda hacer, hay infinidades de, de funciones holomorfas. Y resulta que una teoría bidimensional invariante de rotación y escala va a ser invariante por ese grupo gigantesco de simetría. Y mientras más uno en física tiene simetría, más información tiene. Y este, entonces la idea es... Bueno, cuando uno tiene simetrías, eh, que aquí son las transformaciones conformes, es estudiar transformaciones infinitesimales que sean, que sean muy próximas de la identidad, y, y, y, eso, y esas transformaciones entonces, vienen llamadas por generadores de esas transformaciones, de esas simetrías, y esos, esos generadores en la teoría de Campos toman la forma de operadores, y luego esos operadores que representan los generadores de la simetría satisfacen un álgebra, y en el caso de eh, las teorías conformes se llaman el álgebra de Virasoro, Miguel Ángel Virasoro, quien en aquella época eh, hacía teoría igual, pero que lo que se puso a hacer ser Stinglas, eh, de spin, y esta álgebra de Virasoro, bueno, no voy a entrar en los detalles, pero resulta que cuando uno tiene una álgebra, uno la estudia como cuando en Mecánica Cuántica estudiaron el, momentos, el momento angular, entonces empezaron a estudiar un grupo que era el grupo SU2, y empezaron a, a estudiar las representaciones pues, del grupo de pseudógenos, que tienen un medio, un medio, tres medios etc. Bueno, aquí un poquito más complicado, pero la idea fue estudiar las representaciones de, de esta algebra de Virasoro. Y eh, a esto se llegó en el año 1984 en el paper famosísimo de Pedaling chicos, en el que hay algunas representaciones que se llaman las representaciones unitarias minimales. No voy a entrar en los detalles de, de por qué se llaman así. En el que eh, se pueden obtener lo, los delta de esos operadores que les hablaba hace rato. Se pueden obtener de manera exacta para una infinidad de modelos. Esta serie aquí les mostré los tres primeros, pero esta serie es infinita. Y se, puede, se obtiene de manera exacta, exacta, exacta. Los deltas, o sea, las dimensiones, se llaman ahora dimensiones conformes de esos operadores. Y entonces, automáticamente, las funciones de correlación de dos o tres puntos que les mostré hace rato no se conocían los deltas, ahora sí se conocen. O que tiene una información exacta, exacta, de eh, estas teorías de campos. Y, y se ve a qué corresponde esto en modelos microscópicos de mecánica estadística. Bueno, resulta que la primera es el modelo de Ising, no sé si La segunda es lo que se llama el modelo de Ising tricrítico. El modelo de Ising tricrítico puedo entrar en más detalles, un apéndice. Es un modelo de Ising en que hay momentos magnéticos, pero hay también huecos, hay vacancies y entonces se juega con los dos y hay, hay un momento que la transición de Ising que es continua se convierte en una transición de primer orden y ese punto donde ocurre es un punto que se llama el crítico y es el modelo ISI, corresponde a otra clase de universalidad, luego vendría el modelo de POTS a tres estados, el modelo de POTS a tres estados una generalización del modelo Ising pero los momentos magnéticos, en vez de tener dos direcciones en las que tienen tres como un reglor, tiene una simetría Z3, etcétera, Esto se va a infinito Y lo más espectacular de eso es que... Se conocen esos exponentes que se conocen, uh, y, y al conocer esto, conozco todos los exponentes Chau. Resuelta totalmente la clase universitaria. Y lo más espectacular es que nadie, o sea, todo el mundo conoce uh, la teoría de campo que describe esto, que es eh, el modelo diciendo de Para la cultura, se describen una teoría de campo fermiónica con fermiones y mayorana. Sin más, obviamente, porque hay variantes de escala Pero nadie se va a poder escribir un Lagrangiano en el punto crítico que represente o esta teoría, o esta. Nadie lo conoce. Nadie, y si se lo dice no le crean nadie va a saber escribirle un lagrangiano que esté en el punto crítico de un modelo de cosas entre Estados. Se puede escribir una teoría a la que mismo en el que con un flujo de grupo de organización se va a tener allá. Pero una teoría que esté en el punto crítico eh, del, del modelo de cosas, nadie la conoce. Esta sí se sabe. Esta y esta no se sabe. Y, y las que siguen tampoco. Entonces, es impresionante de tener una cantidad enorme de información exacta de teorías de campo a las cuales no se les conoce ni siquiera el gran, gran piano. Yo, por ejemplo, hace ya mucho tiempo hice mi tesis estudiando el efecto de impurezas en transiciones de fase y cómo los exponentes críticos cambiaban, en particular para esta, esta, uh, estos modelos que están acá, e hice cálculos de correcciones de exponentes críticos hasta dos loops, haciendo cálculos del grupo de normalización, etcétera, etcétera Y eso yo lo hice sin nunca conocer la de grafía de esta teoría. Estamos Nada más con el álgebra de las funciones de incorporación hice todo el este trabajo. Eso fue un gran logro del álgebra este, eh, para aquella época. Y, y eso quedó. Eso fue el gran éxito de las teorías conformes a partir de mediados de los años 80. Ok. Y luego... Más o menos en esa época aparecieron, bueno, en la física de la materia condensada de los años 80, bueno, desde un punto de vista teórico estaba el paper que se llama PQZ, de la límite de los que ya les mencioné, pero desde un punto de vista experimental aparecieron dos eventos importantísimos, que fue el descubrimiento de la superconductividad a altas temperaturas críticas y otro muy importante también, que es el del que voy a hablar acá, es la observación de los platos en la curva de la conductividad de Hall para el efecto hall cuántico Y esos dos eventos, hay uno que se, entende, que se entiende hoy en día mucho más, el efecto Hall se entiende hoy en día mucho mejor que la superconductividad de la temperatura, pero esos dos eventos modificaron la manera de ver la física estadística y de la materia condensada, y ahí viene a jugar el papel otra rama de la matemática que se llama la topología. Entonces, yo prometí que no iba a pedir ningún requisito ni de álgebra ni de topología, ya para el álgebra espero que quede que claro que no se necesitaba. Entonces, para la topología tampoco lo único que sí voy a tomar es una definición que me sirve a mí, no quizás de los matemáticos, quizás no es la que más les guste, pero la que más me conviene a claro, mí, voy a decir, o es sea, una definición que tomé de, de Wikipedia. Y básicamente lo que me interesa acá es esto que dice al final: en topología está permitido doblar, estirar, encoger, retorcer, etcétera, los objetos, pero siempre que se haga sin romper ni separar lo que está unido ni pegar lo que estaba separado. Vamos a acordarnos de eso. Esas son las reglas del juego para jugar con la topología en física, como lo vamos a hacer. Eh, entonces, vamos a dar ejemplos aquí. Entonces, estas son dos superficies, dos objetos de Slaya bien conocidos para hablar de dos superficies que obviamente todo el mundo ve lo que es la diferencia, pero vamos a tratar de formalizar esta diferencia que nos va a ser útil en física. Entonces, una esfera y un toro. ¿Y qué pasa si nosotros nos, nos, uh, nos divertimos ahora a uh, dibujar circuitos cerrados? Y me digo... Como si uno posara un circuito que aquí lo represento como un círculo y luego me digo bueno, lo puedo deformar, lo puedo estirar o contraer, deformar, pero no lo puedo cortar. Ni, ni le puedo agregar a otra, como decía las redes. Entonces, eh, fíjense que aquí cualquier, se convencerá muy fácilmente de que cualquier circuito cerrado que está aquí deformando yo lo puedo contraer a un solo punto y lo puedo hacer desaparecer esto lo puedo hacer aquí en la esfera con el toro lo puedo hacer con este azul que está acá puedo de esa si parece, pero no lo voy a hacer porque está acá simplemente porque está dando la vuelta a algo. ahí estamos comenzando a hablar de un concepto que va a ser muy importante que es el de homotopía pero además otro concepto importantísimo es que bueno obviamente la diferencia entre esto esto y que agregué esto es la cantidad de huecos que tienen no tiene un hueco este tiene un hueco este tiene dos huecos y esa, esa cantidad de huecos eh, que tienen nuestros objetos, que está relacionado con una cantidad matemática que se llama la característica de Euler. Eh, bueno, esta característica de Euler, que viene, que viene relacionada con el número de, de huecos que tiene cada objeto, viene dada por la integral de una cantidad local, que es la curvatura de Gauss, y esto es una cantidad local. Si yo agarro mi pelota o mi salvavidas y lo, lo aprieto, lo deformo, esto va a cambiar localmente. Pero el integral de esto es un número entero que no va a cambiar, es mi sitopólogo que no va a cambiar. Y si esto vale, si por ejemplo aquí la característica de Miller vale 2 y aquí vale 0, yo no puedo pasar continuamente de 2 a 0. Entonces necesariamente para yo pasar de 2 de a 0 tendría que cortar, introducir una... una una discontinuidad lo que está prohibido entonces por eso es que una cantidad local que puede variar localmente no me si, si no introduzco discontinuidad no me va a cambiar mi índice okay. ¿Qué tiene que ver esto con la física? Bueno, juguemos un poco con lo que les anuncié el grupo de homotopía, imaginemos que nuestro espacio ahora es un círculo y tenemos una elástica que inicialmente está abierta, está despegada, y el juego es de enrollar la elástica en el círculo, no podemos salirnos del círculo, y le enrollo cuantas veces quiera, y luego al final la pego, y una vez que la pegue no la puedo cortar más. Entonces, intuitivamente aparece un número entero, que es básicamente cuántas vueltas le da la elástica al círculo. Si yo agarro mi elástica y la pongo toda en el mismo punto, y la pego ahí, no le he dado ninguna vuelta, si, si decido darle una vuelta o dos vueltas, etcétera, etcétera, va a aparecer un número entero que viene dado acá. Si yo parametrizo mi, mi trayectoria de, de, de, descrita por elástica por este ángulo θ de t entre 0 y 1, esta cantidad que está acá va a ser un número entero que es básicamente el número de, de vueltas que le doy al ciclo Pero resulta que en topología lo que estoy diciendo es que el primer grupo de homotopía es ¿Cuántas maneras diferentes tengo de meter una elástica en un espacio? El primer grupo de homotopía del, del círculo viene dado por Z, eh, todos los enteros, porque ahí puedo dar vueltas, tantas vueltas como yo quiera para un lado o para el otro. Entonces, de manera intuitiva aparece algo que va a ser muy importante para nosotros, que es el primer grupo de homotopía. Se puede hacer lo mismo con uh, el, lo que sería el segundo grupo de homotopía. Aquí ya es un poco más abstracto. Es una esfera. ¿Cuántas maneras inequivalentes tengo de poner una esfera en, en, en, en, un, en un espacio? Y aquí tomé como espacio la esfera de nuevo. ¿Cuántas maneras inequivalentes tengo de hacer un mapeo entre una esfera a una esfera? Pues, fíjense, aquí tengo una esfera y en cada punto de la esfera le asocio un vector. De norma 1. Si un vector de norma 1 que apunta para cualquier parte es también un, un elemento de una esfera. Entonces, asociar un vector de norma 1 a cada punto de la esfera es hacer un mapeo de la esfera. A la esfera. Y resulta que esto sería el segundo grupo de motociclos. Resulta que hay una infinidad de maneras inequivalentes eh, de eh, poner una esfera dentro de la otra esfera. Y si de paso, si uno pide que eh, si uno hace lo que en variable compleja Riemann inventó, que se llama la proyección esterográfica, que, es decir, que si yo considero un plano en el que todos los puntos al infinito son equivalentes, claro, para eso, eso quiere decir que mis vectorcitos todos en el infinito tienen que estar, estar haciendo lo mismo, y así los puedo, con, puedo considerar todos los puntos del infinito como equivalentes. Entonces, hago la proyección esterográfica de, de, de Riemann, en que básicamente el polo norte yo lo asocio con el, el infinito, el polo sur con el origen, y luego. Bueno, de, desenrollo la esfera en el plano y si hago esto entonces ya tengo una una configuración de vectocitos eh, un, unitarios este, definidos en el plano y hay maneras topológicamente inequivalentes de poner una textura magnética si uno imagina ahorita que esos vectores son momentos magnéticos hay una cantidad infinita topológicamente diferentes de poner una textura magnética en el plano. Eso es algo relacionado con un proyecto que estamos haciendo con David. Y eh, el equivalente de la integral de Tita que les mostré antes, pero ahorita en 2D, es este que está acá. Esto, esto es un entero, es un índice topológico, se llama el término de Baus. Y es justamente el, el índice topológico que me va a caracterizar la textura magnética que yo tengo. Ok. Entonces, la topología tomó importancia a partir de los años 80, incluso un poquito antes con la transición de que lo habían... pero en todo caso se reconoció con el premio Nobel de 1916, en el que se le dio a, a Taubes, talitz y, y a Haldane, por justamente el rol de la topología en física. Entonces, históricamente... Eh, obviamente, eh, el primer ejemplo, eh, lo, los primeros dos ejemplos que voy a dar es eh, el rol de texturas topológicas, los voy a llamar texturas topológicas en, eh, en, en las estados de la materia y, como, y, y en las transiciones de fase. Y eh, la más famosa es eh, lo que se llama la transición de Koster-Littables, que se debería llamar más bien la transición de Berezinski-Koster-Littables, cuando vimos el primer ya pérez que había fallecido. Y entonces, se trata del modelo XG, del que ya los, les hablé hace rato, este modelo que, está, que estaba acá. me este, regresar. El del medio, el amarillo. Serían vectorcitos que se pueden mover en el plano. Y eh, entonces, bueno, aquí está claro, aquí están ordenados, son vectores que están definidos en el plano por este ángulo acá, y resulta que ese modelo es equivalente, no voy a entrar en los detalles aquí por falta de tiempo en la equivalencia, pero si quieren después con mucho gusto les cuento, porque este modelo desde un punto de vista de simetría, recuerden que lo que nos importa es la simetría, la entonces es, simet eh, es equivalente un punto de vista de simetría, a eh, el hecho de estudiar unas capas del gas de, de, de superfluido, de helio 4 superfluido, por ejemplo, eh, de capas del gas de helio 4 superfluido y Resulta que estos dos sistemas tienen una simetría, un grupo de simetría que es SO2, o uno el grupo 1, que es un grupo SO2. Y, um, y bueno, a bajas temperaturas se sabe que estas funciones de correlación, de todas las mismas funciones de correlación este, de las que le hablaba antes, decaen algebraicamente uh, con la distancia y uh, se conoce el valor de este exponente que varía continuamente con la temperatura. Esa es la fase de bajas temperaturas del de modelo XY con un decaimiento algebraico de las funciones de correlación. Es otro caso particular de teoría conforme. Y... Pero, sin embargo, cuando uno aumenta la temperatura, empiezan a aparecer lo que se llaman estas texturas, estos defectos topológicos. Y en este caso, estos defectos topológicos son los vórtices, que serían como remolinos. Imagínense que estos vectorcitos representan este, un campo de velocidad de un fluido, y este hecho que ocurre eh, en el IO4, fíjense que aquí los, los vectorcitos están dando vuelta y si, y si yo monitoreo el curotita de estos vectorcitos y hago de la misma cuenta, que les explicé hace rato, a, la, a lo largo de, este, de, este, de esta trayectoria de Roma, voy a conseguir aquí un entero que genístico este sobre va el cubo, O sea que este, esta textura de estos espines está caracterizada por este índice topórtico L igual a 1, que aquí se va a tomar el, el, el nombre de vorticidad. Esto es una configuración con una vorticidad de L igual a 1, y resulta que cuando uno aumenta la temperatura, este estos defectos topológicos se van a, van a comenzar a proliferar aquí. Aparece la aparición entre un vórtice de vorticidad 1 y un vórtice de vorticidad -1, un antivórtice. Entonces sería como la aparición de un par de partículas y antipartículas que se crean y luego se van cada una por su lado. Y, y si empiezan a proliferar estos bichos, entonces fíjense que eh, la, la orientación de la espina acá es contraria a la de acá. Entonces si yo me divierto a poner estos bichos de manera aleatoria... Si aquí yo tenía una esquina apuntando acá, ya nadie sabe cómo van a estar apuntando más lejos, porque hay muchos vórtices que, que, que me distorsionaron en la orientación que se pusieron en el medio y es por eso que ahora las funciones de correlación empiezan a decaer de manera uh, exponencial en vez de algebraica, que es la famosa transición de Berezinski-Kostelik-Paule que se debe a la, la proliferación de, estas, de estos defectos topológicos. Bueno, un proyecto que estamos haciendo con David y está relacionado con otro tipo de efectos topológicos que se llaman los skirmions, que viene del físico de las energías en inglés skirm, y que están caracterizados entonces por un, una textura ahorita de espinas tridimensionales en el plano, entonces recuerden que eso se caracteriza por un índice topológico de los mapeos de la esfera en la esfera, y esos skirmions se saben producir experimentalmente y numéricamente y se pueden estudiar, no voy a decir mucho sobre eso, aquí mostrarles unas imágenes que producimos nosotros con un colega en Francia y los colegas en, en Argentina, en el que esta, estas bolitas azules que están acá son skirmion, que, que se ven de más cerca acá, y entonces se pueden producir skirmion, estos defectos de topólicos, a un nivel uh, gaseoso, líquido, aunque ya sabemos que no hay mucha diferencia cualitativa entre estos dos estados, y luego un estado cristalino se pueden producir um, cristales de Schirmer. Y esto va a tener, obviamente, mucho interés luego, uh, posteriori, para estudiar el comportamiento de electrones moviéndose en un panorama de Skirnux. Si quieren, uh, después de la charla con gusto, podemos conversar de, del interés de esto. ¿Cuánto tiempo me queda, Luis? Ahí, Uy, buenísimo. Entonces, y lo que apareció a partir de los años 80, y que ya no se trata tanto de eh, texturas topológicas que eh, aparecen en estados de la materia o que pueden producir una transición de fases, sino el concepto nuevo que apareció con este fenómeno experimental y que se conceptualizó en particular en MIT con Xiaoyi Wen, que es la noción de fases topológicas. Ya no son texturas topológicas que producen una transición de fase, sino fases topológicas. Es eso? Y históricamente el primer ejemplo es el efecto Hall. Entonces aquí les estoy mostrando, todo el mundo ha escuchado hablar del efecto Hall, se pone un campo magnético en esta dirección, se pone un campo eléctrico en esta dirección y se pide el comportamiento de los electrones. Entonces, si hay un campo eléctrico así, si los electrones se mueven así, entonces va a haber una conductividad eh, eh, normal de en el sentido del campo eléctrico pero si hay una conductividad transversa se llama esa la conductividad de Hall y eso es lo que vamos a estudiar acá y este es el plot para esta que está en la azul Entonces, la verde es la conductividad longitudinal y la azul es la conductividad de Hall eh, y como, como lo que se ve primero estudiando la verde es que hay eh, hay sectores donde eh, esa conductividad se anula, o sea que Uh, es un eje. Primero, pero segundo, lo que se ve aquí espectacular es que esta conductividad tiene unos platos algunos valores que vienen dados por E cuadrado entre H, o entonces sea, E cuadrado la carga del electrón, H la constante de Planck, E cuadrado entre H es lo que se llama el quantum de conductancia, ¿sí? pero luego aparece un entero N. Y este N que está acá es 1, 2, 3, etcétera, Y cuando digo 2, por ejemplo, no es. 1,999 o 2,0001, no, es 2 y punto. Y, y si es 3, es 3 y punto. ¿Y eso por qué? Porque. 7 eh, minutos, perfecto. Porque eh, resulta que eh, este número que está acá viene dado por un índice topologico. Entonces. Eh, ups déjeme bueno, hay una interpretación semiclásica de por qué esto que está acá, un entero, pero voy a pasar esto para explicarlo luego en otro contexto. Y bueno, resulta que para entender por qué en la conductividad aparece un entero así, bueno, no voy a entrar en los detalles, habría que resolver el problema de los electrones en un campo magnético y la red cristalina de PASO. Y luego, utilizando la fórmula de cubo que viene de la teoría de la respuesta lineal, se, se calcula la conductividad de en función de estas funciones, que están acá, que se llaman las funciones de Bloch, y se trabaja, cuando hay una red cristalina, se trabaja en, la, eh, se trabaja en el espacio de, de Fourier y en lo que se llama la primera zona de Brillouin, que termina siendo un toro. Y básicamente esto termina siendo la integral en un toro, que termina siendo una característica de O'Hillers, y eh, termina siendo, haciendo los cambios de variables adecuados, termina siendo, este e cuadrado entre h por eh, la misma integral que les dije hace rato de y. Entonces se muestra que la, la, la fórmula de cubo de nos dice que eh, la conductividad de vuelva a ser e cuadrado entre h por un índice topológico. Y esto abrió en los cinco minutos que queda una, una perspectiva a una nueva temática que está muy a la moda y muy activa en estos momentos, que es la temática de los, de los aislantes topológicos. Entonces, fíjense, todo el mundo hizo un poquito de física de sólidos y saben que cuando ponen electrones en un potencial periódico, entonces van a aparecer, se, se pasa en espacio de, de Fourier, bueno, entonces se trabaja en la primera zona de Brillouin y van a aparecer bandas, y luego en función del llenado que yo tenga, si yo, por ejemplo, lleno Uh, dos bandas completamente y luego dejo si pongo mi energía de Fermi por ejemplo aquí entre dos bandas, tengo dos bandas total, o sea, un, algunas bandas totalmente llenas y otras totalmente vacías entonces el sistema va a ser un aislante eso todo el mundo lo sabe, el punto es que a, se sabe ahora y se producen en, en una lista ya bastante larga de aislantes topológicos, resulta que estos aislantes uh, topológicos tienen la particularidad de que si hay un borde en el parque el sistema es un aislante, pero en el borde conduce la corriente. Contrariamente a un aislante tri topológicamente trivial, que si es aislante, aislante aunque haya borde, sigue siendo aislante. Un aislante topológico sigue un borde, en el cual es aislante, pero en el borde conduce la corriente. Y esa propiedad viene dada, de nuevo estas son las funciones de onda del bloque de las que le hablé, se puede construir un, un fibrado encima de esta, en el, encima de la zona de, de Rima, y se construye una, una curvatura eh, que viene dada por uh, las derivadas de estas funciones de onda del bloc, estoy acelerando un poquito y resulta que la integral de esta curvatura en el toro que representa la zona de y viene dada por un índice topológico similar a lo que hablamos hace rato que se llama el índice de Chern de zafanas este, de, de, de, de y, y resulta que el número de canales que conducen por el borde Haber entrado por este Y para terminar este ejemplo, entonces les voy a mostrar este un, un ejemplo que, que hicimos con de nuevo colegas argentinos. esto es un sistema, no voy a entrar en los detalles, esto es un electrones saltando en un látiz, aquí y un particular, el fuego, se llama el de Kagome y eh, entonces se resolvió numéricamente, bueno, sabíamos lo diseñamos de alguna manera para que sea un antitopológico. topológico. Y entonces se resolvió numéricamente, se diagonalizó la numéricamente para una banda así, en la que primero pusimos nada más condiciones de bordes periódicas en una sola dirección y dejamos abierto acá, este es este caso, este acá, el tubo, pero luego en, en un segundo caso pusimos condiciones de bordes periódicas así y así, y cerramos por los dos lados y formamos todo. Entonces. Es el mismo sistema, lo que cambian son las condiciones de borde, uno no tiene borde, el otro sí tiene borde. Y estudiamos diagonalizando exactamente las amistaduras, estudiamos el espectro. Y aquí les proteo, entonces, la invariancia por traslación en este sentido me dice que el Kx y el momento de subir en esa dirección es un buen número cuántico, entonces aquí les muestro el espectro en función de Kx, y quizás de lejos están viendo lo mismo. Es básicamente la misma cosa. Pero si se si fijan un poquito más de detalle, fíjense que acá, acá, acá, hay estados que no aparecen. La diferencia es que si yo pongo mi energía de Fermi acá, esto va a ser un aislante. Estoy en el gap y no tengo ningún estado en el gap. Pero si yo pongo mi energía de Fermi acá, voy a cruzarme con dos estados a esa energía y esos dos estados existen. Dos exclusivamente por la presencia de bordes. O sea, que hay uno que en realidad de estos estados, que está dando vueltas hacia aquí y el otro... Esos estados existen únicamente porque hay bordes. Si yo cierro eso, desaparece. Pero aquí tiene un ejemplo donde esta es una fase topológica. Es una fase que eh, yo me puedo dar cuenta de eso y esta es la, la conclusión a la que uh, quiero llegar aquí. Es en el ejemplo que les di antes, si yo vi en el bulk o en cualquier parte del bulk, de manera local, yo nunca voy a poder ver la diferencia. Tengo que ir a un punto de vista global y ver eh, si el sistema tiene borde. Y luego, eh, entre un aislante trivial, que no tiene estado de borde, y un aislante topológico, de tipo Chern, que tiene estado de borde, igual, si yo me pongo a mirar en el bulk, no voy a ver nada. Tengo que ver el punto de vista topológico. Yo les hablé de este índice este topológico que es el número de Chern, que incluye todos los, los estados disponibles en el sistema. Y no existe ningún parámetro de orden eh, local, como era el caso del modelo de Ising, viendo la magnitud de o en el caso de, de, del, del hielo, viendo la densidad local. No existe ningún parámetro de orden local que, per, que me permita decir si yo estoy en una fase topológicamente trivial topológicamente y se necesita un parámetro de orden global topológico. Y esa es la nueva uh, área de, de, de investigación de los físicos. Y bueno, hasta aquí llegué. Eh, espero que estuve bien en los tiempos. Entonces, a partir de los años 40-50, empezó la clasificación de los estados locales de la materia con par parámetros de orden locales, el que yo podía observar localmente qué tipo de orden tenía, eh, pero a partir de los años 80 apareció un nuevo paradigma en el que ahorita para la clasificación de diferentes estados topológicos no basta con ver localmente tengo, tengo que ver globalmente uh, la topología, uh, información topológica de ese sistema y de lo que no hablé que también es un tema muy, muy a la moda y, y importante para la, la complejidad en la clasificación de la materia es los estados fuera de equilibrio el vidrio. El vidrio, por ejemplo, es un estado fuera de equilibrio, eh, cuya, cuyas propiedades no, no, no dependen de su, de, de su estado termodinámico en equilibrio, sino de, más bien de la dinámica, una dinámica muy lenta. Entonces, hay fases de la materia en el que eh, eh, el comportamiento del estado viene dado, eh, no tanto por la, el equilibrio termodinámico, sino por la dinámica en juego en esos sistemas. Y por último, hay sistemas como, por ejemplo, los sistemas de agentes de los que ha, ha, ha hablado Mario Cosenza en otras ocasiones, en el que ni siquiera hay un, un estado termodinámico de equilibrio, no hay una noción de energía, de la gravedad o nada, eso es nada más, es la dinámica, ella sola, entre agentes, que produce un fenómeno de emergencia y de complejidad, y de esas cosas. No hablé acá, pero... Ya, A ver. No, no sé mucho el tema de los aislantes, pero... Pero este de que la conductividad trans, transversal sí. la, a la corriente se da entera, es lo que hace que ella se compute de borde. Sí. A los los electrones se sí. dan vuelta. No me dio tiempo de decirlo, pero... Eh, el n que está acá, el 0 que está acá... Viene dado es un índice topológico que viene dado por la integral en la zona de Ritwan, de una curvatura de Berry también, digamos, de, de funciones de onda, pero es también, también, el número de canales diferentes que tienen los electrones para circular alrededor del borde. Y para el efecto Hall, entonces, la, la, el picture intuitivo que, semiclásico, este, todo el mundo ha resuelto en primer año de facultad el problema de electrones moviéndose en un campo magnético constante, están dando vueltas con una una pulsación, una frecuencia que depende del, artículo, del campo magnético, de la carga del electrón y su masa. Están ahí dando vueltas. Pues imagínense que algunos electrones en el borde después ponen una barrera repelente. O Entonces sea, el electrón sigue dando vueltas, pero rebota, rebota, rebota, rebota, tra, tra, tra, tra. y, y puede, este, este cuadrado azul que está acá representa un defecto, y fíjense que lo logra sobrellevar y el hecho, bueno, para entrar más en detalles de la física unidimensional de las que creo que me hablan mejor este, eh, en, en física cuántica cuando tienen circulación una de lo que es nefasto para la circulación es el backscattering la, la, la, la, la, la, la retrodifusión gracias y eso es nefasto para la, el, el transporte en una de... pero resulta que aquí el canal para el, centro, en el otro sentido no existe entonces no hay retrodifusión entonces, eso es lo que hace la robusteza de esos canales de borde, digamos. Y lo pueden deformar como quieran y van a seguir estando. tanto. Sí, eh, estos resultados de Dpz, que tú mencionaste la dependencia de una dimensionalidad espacial, pero la dimensionalidad del, del parámetro de orden eh, ¿está incluido en este resultado ¿o no? Sí. Eh, a ver. Por ejemplo... Eh, en el artículo de BPZ apareció esta serie. Estas esta dos son de simetría Z2, y se dice Z3, etc. Sí. Y luego tienes eh, otra serie, que no hablé, con simetrías continuas, que son los modelos de Bessum y ¿Sí? Aprovecho que está en la Era, digamos, en el caso de las otras universidades, que son finitas. Sí. Yo puedo llevar? O sea, son experimentalmente realizables. General, ¿no? eh, eh, eh, estas tres que están acá, sí. Mientras más lejos se va, más son sistemas, digamos, barrocos y los experimentalistas han hecho muchos esfuerzos para realizarlos. Numéricamente, sí, obviamente. Eh, mientras más subimos más se hace barroca porque más aparecen campos locales estos campos locales se, se le da una interpretación el modelo más sencillo el modelo dice donde hay básicamente densidad energía y magnetización eh, mientras más eh, subimos más campos locales más complicada la teoría y más les cuesta a los experimentales y, y se ha llegado no muy lejos digamos <risa> sí bueno tengo dos preguntas sí bueno, la primera es como más... Eh, aquí simplemente va me entrar a cara de, de los dos de, los estudios, de Sí. Y la segunda ya es como, pues, está más eh, en general. Ajá. Y es con respecto a... Bueno, hablamos Bueno, la física de vidrios, pues yo en el curso de... De meganicia entércita avanzada, avanzar he utilizado bastante vidrios de aquí. Me interesa. Uh -huh. eh, quería preguntarle si hay alguna si se ha hecho ha, explorado con interacciones con de, estas fases topológicas, con pues, eso, el material el más desordenado, con pues, no movimientos, hay interacciones y eso que quería relacionarlo con, con que, bueno, esto de, de sistemas complejos es bastante, eh, digamos, como, es como difícil de unificar, desde que hay varias perspectivas y va más... Bueno, como estoy viendo, si se puede mezclar esta su, su con, otros como en otros contextos, no sé, desde adentro de alguien que ha estado trabajando en sistemas complejos, vea qué tan posible es realmente hacer no, una teoría de sistemas complejos, que es lo que uno comunicar, sistemas complejos, que es lo que uno muchas veces encuentra en, en el libro de divulgación, que es lo que se inspira, okay. porque es bueno, para la la parte de tu pregunta, eh, sí, hay eh, la dinámica fuera de equilibrio para los, los, que sean los sistemas de vidrios o vidrios estructurales o vidrios espines, lo que te introduce eh, la dinámica lan, lenta y la imposibilidad de llegar al equilibrio termodinámico es un, punto, es un panorama de energía muy con pozos de todos los tamaños, multiescala, que el sistema quiere avanzar o se te queda trancado tiempos muy, muy grandes. Hay otro tipo más reciente eh, y tenemos un amigo común Ernesto y yo, Claudio Chamón, en, en Boston, que ha trabajado bastante en eso. Una propuesta ya más de teórico, quizá un poquito más difícil de realizar desde el punto de vista experimental, en el que la topología sería un factor eh, de limitación dinámica. O sea que imagínate que tu equilibrio termodinámico está en un sector topológico y tú preparas a tu sistema en otro sector topológico y el sistema le va a costar muchísimo, eh, hacer, porque eso implica hacer discontinuidad, como dijimos, para cambiar de índice topológico hay que hacer discontinuidad, y eso son barreras de energía en el continuo infinitas, en un sistema discreto, finitas, pero muy altas, y entonces él tiene que sobrellevar esas barreras de energía para llegar a, a su estado de equilibrio, y entonces es una dinámica fuera de equilibrio inducida por la topología, y hay temas muy... Eh, muy interesante. Con respecto a tu segunda pregunta, si me entendí bien, ¿una clasificación más matemática uh, de los sistemas complejos? Bueno, para los sistemas es, eh, fuera de equilibrio, mucha gente ha trabajado en eso, en particular una speaker de, del seminario de la Conga, que es Leticia lo que ha mm, trabajado durante mucho tiempo en eso. Y... Ahora, luego en sistemas multiagentes, sistemas que ni siquiera tienen panorama de energía sin estructura dinámica, hay, o sea, una clasificación como la que se hizo de BPC en BPZ en no, no creo que exista, o sea, por ahora. No sé si era esa tu pregunta. Sí, era, era sí. perspectiva. No. Por era tan... Bueno, es algo, es, una, es un, un tema emergente más reciente, ¿no? Pero eh, no existe todavía, pero Ojalá exista pronto una herramienta matemática que permita justamente unificarlo y clasificarlo como se hizo gracias a la álgebra o a la topología en este tema que yo puse aquí. Sí. Sobre lo que había mencionado al principio de las temperaturas, las funciones de correlación también se sí. podrían aplicar a ese tipo de sistemas. Eh, eh, sí, eh, el asunto es que no hay una, una teoría, o sea, no, no, no, digamos que no se ha resuelto el problema de la superconductividad de, de alta temperatura entonces, Hay un momento en que un físico premio Nobel muy famoso de Princeton, Phil Anderson, pensaba que sí, pero el problema es que él era, y pensaba que lo había resuelto él, el problema es que él era el, el único que, que lo pensaba. Este, entonces, oficialmente eh, no se ha resuelto el. Eh, el, el problema de la superconductividad alta a altas temperaturas. Entonces eh, se, se, se conoce un modelo microscópico que es un buen candidato al escribir lo que va a ocurrir, que es el modelo de Harvard, modelo de electrones en interacción con repulsión colombiana eh, a muy bajas temperaturas donde la, la, los efectos cuánticos y de, de interacciones eh, son muy importantes. Hay puntos críticos eh, en, el, en los que vas a tener eh, y variances de escala, como, como las que mencionamos acá, y van a tener tensión de población de ese estilo. Eh, pero no se tiene bajo control al nivel que se tiene el efecto roll ah, ¿Sí? ¿Has entendido bien sobre cómo relaciona la topología? Cuando hablo, por ejemplo, no sobre el orden y cosas. Eh, ahí, ¿Ahí se refiere a la, o sea, a la forma del material o al espacio fácil que uno trabaja. trabajo? A ninguno de los. Por ejemplo, este, por ejemplo, acá, sí, yo, puedo, yo puedo inventar en, en esta red en esta que está acá puedo inventar el, el, modelos de electrones saltando de un sitio al otro, y por ejemplo, Nicolás ha trabajado en modelos uh, similares, y este, en función de lo que yo pongo, entonces siempre voy a tener unas bandas, probablemente, y entonces si me pongo en el gap, de, en medio de entre dos bandas, voy a tener un aislante. Pero el hecho de que ese aislante sea topológico o no, y entonces voy a hablar de una fase topológicamente trivial o no trivial, eso depende de la estructura de las funciones de onda en su globalidad. Tengo que hacer un integral... Uh, en todo el toro de Brillouin, digamos, de esa curvatura que construí con mis funciones de onda para poder decir si esto va a ser un aislante de Char o no. Si no lo es, un aislante trivial, si lo corto y luego los bordes no va a pasar nada. Si es un aislante mm, topológico, si lo corto y luego los bordes, va, va a empezar a haber circulación en los bordes, como, el, como en el efecto Hall. De hecho, el efecto Hall cuántico es el primer ejemplo histórico, ¿eh? un gigante topológico. No sé si respondía tu pregunta. Tener el cuchillo, cuchillo ¿por qué? Creo que es una manera de formular la pregunta. Lubriquamente es muy fácil. Ahora, este, para el efecto, para, para los gigantes topológicos, este, típicamente se trabajan con, uh, con pastillas, ¿no? no con un tubo como el que les mostré allá, obviamente que es el, el más fácil de, de trabajar, porque hay la invalidez de transmisión en este sentido, numéricamente es más conveniente, si no son con pastillas y se ve la, la, la circulación, no solo se, o sea, se han hecho toneladas, quizás Ernesto va a hablar, pero o sea, se ha visto, si, si ustedes agarran dos pastillas de efecto cerca, se pueden ver hasta el efecto túnel de uno al otro, y no hablé de algo, porque no había tiempo, del efecto vol fraccionario, en el que ese entero de la comité de pasa a ser un número fraccionario y eso viene a causa de las interacciones, sigue siendo un estado topológico pero más complicado aún, y, y tiene, tiene física muy exótica, tiene inclusive partículas de carga fraccionaria, por ejemplo, el efecto es tercio, se sabe que las partículas que circulan este, en el borde, son partículas de carga un tercio, por eso Luff, el premio Nobel, y lo que se hizo es un experimento ex espectacular que se hizo en Saclay la primera vez, es que tienen dos estados un tercio, y se vio el efecto túnel de corriente entre un borde y el otro, y estudiando el ruido, una corriente, cuando ustedes tiene una corriente es muy difícil saber cuál es la carga de los portadores de carga, pero si estudian el ruido de la corriente, si ¿sí van a poder saber la carga, y sí. En el ruido de ese corriente se demostró de que los portadores de carga tienen carga un tercio.